Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, recuerdo los alumnos, tenemos webinar ahora. Cambio de horario, cambio de horario. Lo decidió, quién lo decidió en su momento, <ríe> por cambio de horario de verano. Eh, a las 29, o sea, a las 29, digo yo, uy, a la, joder, 29 horas tiene el día. A las 21.00, eh, estamos ya en directo. Eh, hoy no tengo mucho que decir, la verdad porque Bitcoin está ahí haciendo sus cosas, está muy bien, está haciendo un rebote que ahora vamos a ver hasta dónde, y yo creo que no va a pasar de dónde está, de momento, de momento, y decía Ernest Hemingway que se necesitan dos años para aprender a hablar, hay gente que más, hay gente que todavía con 40 no aprendió a hablar, pero bueno, y 70 para aprender a callar, bueno, a veces algo menos, ¿no? Pero yo creo yo creo que, que antes de decir que si alguien tiene razón si no tiene razón si tal, tal mejor tener cada uno a su propio criterio no apoyar lo que dice solamente uno lo que dice solamente otro haceros mil preguntas porque el otro día os dije que más vale más sabe el diablo por viejo que por diablo yo soy yo soy las dos cosas diablillo diablillo y cuando os digo que se va a sufrir el mercado ya os digo yo que se va a sufrir el mercado. tenerlo en cuenta. O sea, no lo digo por, por eh, acojonar a la gente, no lo digo por al revés. Lo digo para que os preparéis ante una gran caída que no nos imaginamos. ¿Vale? Solamente por eso. Ya al, al, a lo largo de los próximos vídeos iremos viendo cosas. Por cierto, del vídeo de ayer, 40, redondo, ¿eh? 40 cripto, monedas han salido para hacer una cartera de 10, 12 15 como mucho, ¿no? hay 40, a ver vamos a hacer una clasificación evidentemente, si tenemos eh, 10 de DeFi no vamos a invertir en 10 de DeFi no tiene ningún sentido tendremos que elegir qué candidata o qué candidatas una o dos, que dentro de ese sector esté bien eh, me, ha, me ha. A ver, en general, quitando alguna cosa rara, y alguna cosa diferente, ¿vale? Que está bien también, por cierto. Eh, tenemos de lo que yo tenía en cartera, ¿vale? De lo que yo tenía eh, preparado en cartera. Ha habido dos que nadie ha dicho. ¿Vale? Bueno, de lo que yo tenía en cartera, una hay otra que me sorprende que nadie haya dicho. Eh, sin embargo, si habéis elegido Shiba, cosa que me parece correcta, es decir, eh, dentro de, de los sectores hay uno que es MemeCoins. Entonces Shiba entrará ahí. Eh, pero que, que son MemeCoins que dejan de ser MemeCoins. Cuidado, porque tienen detrás una red súper importante. Es igual que el tema de Luna. El tema de Luna, si algún día eh, se rescata y realmente vuelve a valer algo, es por la cantidad de gente que hay detrás. Si no, ni de coña. Mm, pero eh, cosas como Cadena, como Ripple, Cardano SIS, BNB, THBTC evidentemente las tres marías pero me sorprende que nadie nadie, nadie ha puesto Phantom FTM, me ha sorprendido mogollón, porque habéis puesto o sea, tengo Shem, vale, bueno, las Monero AVAX, evidentemente la tengo en cartera eh, o, o Prepa, no la tengo en cartera pero preparada para entrar en cartera eh, las SIS habéis puesto riff Bien. Eh, Sobrin, que no sé lo que es, ya veremos. DFI, que la estuvimos viendo el otro día. VR, Manac, la cadena, que también está por ahí apuntada. Cherry Network, que no sé lo que es, ya iremos viendo. Eh, la Solana, FEG Token, no sé lo que es, también. Rose, evidentemente. EGLD, muy buena cosa. Los FTTs, bien. Filecoin, eh, Tita. Eh, BNB, Matic, IOTA, por supuesto. En Internet de las Cosas tenemos ahí IOTA y IOTX. Tendremos que decir, me quedo con esta. Yo, la mayoría, la mayoría habéis elegido IOTA. Tiene bastantes más palitos IOTA. IOTX tiene solamente dos. Así que, en, evidentemente... A ver, yo IOTA sabéis que la holdeo desde hace bastante, bastante tiempo. Y que cada mesecito, pues si un mes puedo 50-50 y si un mes puedo 10, pues 10. Ya está. Eh, es poca cosa, ¿no? Pero al final... Final de lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, las Cardano, las Cake, ICP, no, no sé, no sé, no sé, pero bueno, oye, si lo habéis dicho, lo habéis dicho Pet, CRO, Crypto.com. Crypto.com creo que es de lo que hay que tener también un poquito, porque, porque bueno, eh, es de los que hacen mucha publicidad en el mundial, van a estar ahí, si no me equivoco, como sponsor y bueno pues eh, van a moverse vale entonces eso, eso hay que tenerlo encima velas atom link o sea yo creo que todas estas creo que en, en general eh, mm, ha sido bastante homogéneo la, el tema de votaciones vale entonces qué voy a hacer con todo esto vamos a ponerlo en un excel vamos a separarlas por categorías y elegiremos cuáles se quedan eh, dentro de los que yo no tenía ya en cartera, y de las que tengo claro que sí entran y no entran, y bueno, pues habrá que elegir algunas cuantas, por, y habrá que retirar otras, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, un Rose, y tenemos cosas que son, que, que tienen competencia, ¿vale? Algunas, otras no tanto, entonces, bueno, está interesante la cosa, está bastante interesante, pero de redes similares, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué me quedo con un Matic? ¿Con qué me quedo con ¿Entendéis? O sea, ahí, mmm, a la hora de diversificar, diversificamos no solamente para ganar, sino también para no perder, ¿vale? Para diluir un poquito esa pérdida y de alguna forma, aunque bueno, ya sé que en el tema de alts se han bajado la mayoría un 80%, pero bueno, hay otras que no han bajado tanto, que han bajado un 60%, otras un 85%, otras, pues bueno... Pero esto no lo hacemos a la baja. Yo ya dije en su día que me deshacía de altcoins... Que reducía mi riesgo en el trading y bueno pues qué vamos a hacer una cartera de hold con esto con esto vamos a hacer una cartera de hold en la actualidad ya sabéis y ya lo he hecho en varios vídeos que estoy en un 15% de eh, riesgo en trading y un 85 para hold del cual tengo una liquidez bastante alta vale eh, ¿Por qué tengo mucha de liquidez? Porque parte ese 15% de... Yo tengo normalmente un 70% en hold, un 30% en trading, pero 15% lo he sacado de trading, lo he dejado en liquidez, y aparte como mínimo siempre tengo un 10% de liquidez. Entonces, como poco ahora, tengo un 25% de liquidez, que bueno, que es algo más lo que tengo, evidentemente. Eh, entonces, bueno, vamos a, a conformar una cartera tipo eh, partiendo de una cartera base, en la cual el 70%, ¿vale? Vamos a hacerlo como si si estuviéramos en, generando, empezando a generar nuestra primera cartera, ¿vale? En la cual vamos a hacer un 70% que va a ir a Hold y un 30% que va a ir a Trading. Luego ya vosotros podréis ir, ir regulándolo, ¿vale? Y vamos a ir eh, hablando de cada uno de los proyectos que al final eh, entre todos decidamos que se quedan en la cartera menos los que ya he decidido yo que se quedarán en la cartera. <risa> y vamos a ver cómo esa cartera Uh, evoluciona en el tiempo ¿Vale? yo la cartera que se vaya a poner yo la voy a tener activa o sea que luego ya cada uno que haga lo que quiera bien dicho esto vamos a ver que cómo están los mercados que están tiene algo algo de interesante y mmm, vamos a ver si, si es capaz de Bitcoin de pasar de donde está. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Jóndete a la mejor... ¡Comunidad de Cristo Monedas! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristo Monedas! Que somos nosotros. Si tienes por aquí debajo el link al Discord, si quieres ir al Discord. Bien. Eh, Bitcoin, ¿veis aquí? Vamos a poner mejor la ventana porque está un poquito... Digo, ¿veis? Pero no veis. <ríe> a ver, aquí. Bueno, vamos a ver. Eh, este RSI, ¿veis esta línea de mínimos? ¿Vale? Ahora no está, nos va a hacer posiblemente de resistencia. Vamos a ampliarlo. ¿Vale? Toque aquí, toque aquí, pues posiblemente nos haga de resistencia y pueda hacer un nuevo mínimo. También tenemos por otro lado, eh, pom, pom, pom, pom, pom. un inicio, un inicio de tendencia. Ayer alguien me decía, y ahí parece que hay un poquito, ahí empieza a haber una pequeña divergencia. Eh, empieza a crearse, empieza a crearse para que esta divergencia que empieza a subir y el precio eh, realmente baje, ¿Vale? necesitamos pues, que esto ahora vuelva a caer. Y realmente cuanto más eh, ángulo tenga esa divergencia, cuanto más potente sea ese ángulo, eh, más, más cerca estaremos de ese punto que, que nos hace falta pues, para, para ver si tenemos un rebote. Porque de momento, a ver está bien el movimiento que hizo ayer y está muy bien el movimiento que hizo hoy. ¿Por qué? Porque estaba empezando a estar la cosa muy aburrida. Y cuando Bitcoin se aburre, ¿sabes lo que hace? No? Baja a buscar dinerito eh, y lo que queremos a ver, hay muy me decís muchas veces, joder, es que parece que, que eres un poquito bajista y no, es que yo no soy, yo soy muy toro, de verdad, <ríe> o sea de, os lo prometo, lo que quiero es que suba yo quiero que suba, siempre quiero que suba pero eso no es la, la realidad, la realidad es que <ríe> baja y cuando baja, baja mucho más de lo que nos pensamos que va a bajar igual que cuando sube vale eh, veréis, lo vais a ver eh... Sube más de lo que creemos que puede subir. Por otra parte, me preguntáis... ¿y cuándo, cuándo va a parar esto para, para poder comprar? Pues va a parar cuando no tengas ganas de comprar. Me explico. Mientras tengas ganas de comprar... Ya te digo yo que eso quiere decir que todavía no estamos desesperados. Con lo cual, seguirá bajando. Ahora bien teniendo en cuenta que estás en una comunidad en la cual la realidad prima por encima de eh, los likes y todas estas mierdas de YouTube, pues entiendo que tengas ganas de comprar, ¿vale? Pero, mmm, esperar, esperar, ¿por qué? Porque volvemos a lo de siempre, dependemos de un mercado, un mercado que está ahí, un mercado eh, que sabe mucho más, mucho más, de verdad, Creerme. Pues, aquí viene la parte de viejo y de diablo. Este mercado, este mercado, el cual estaba todo el mundo deseando que entrasen los, los inversores y más, sabe mil millones de veces más que todos los estúpidos vallenatos que hemos tenido hasta ahora. Bastante más, un millón de veces más. ¿Vale? Entonces, tener eso muy en cuenta, porque uh, las jugadas que puedan hacer. ...y las que quedan... ...ostras... ...tener clara una cosa... ...vamos a... ...a ver... Uh, ...estamos en el SP500... ...bueno yo creo que tiene que bajar a esta zona... ...yo creo que nadie me lo quita... ...¿por qué? ...primero... ...os voy a, os voy a dar una razón... ...que va a entender... ...todo el mundo... ...¿qué pasó? ¿Por qué? ...¿por qué hicimos... ...tuvimos este rebote? ...vale... ...vamos a suponer... ...aquí ya estaba inflada la cosa aquí se ha estado bastante inflado antes del bicho. Pero todo esto que se hizo aquí, ¿por qué ha sido? Por dinero gratis. Gratis. Entonces, toda esta riqueza está pasando a manos de otros. O sea, no, el dinero no desaparece. O sea, ¿qué pensáis? Que el dinero de luna ha desaparecido. <risa> Los cojones. No ha desaparecido. Eso se lo ha llevado a alguien. Alguien lo tiene. ¿Vale? Y todo este dinerito gratis que se dio aquí, ahora se lo está llevando a alguien. Cuando terminen de rellenar la saca, ¿vale? Veremos a ver. Pero ¿qué tiene que pasar para eso? Primero, hay que controlar la inflación. Para controlar la inflación hay que subir los tipos de interés. Y han empezado ahora. Acabamos, acabamos de empezar a subirlos. Una vez que tenemos controlados y esos tipos de interés y la inflación se controla, tiene que empezar a llamar a la puerta, pum, pum, pum, crisis y recesión. Bueno, la crisis ya está aquí. Recesión económica. ¿Para qué? Para que digan, uy, ahora hay que bajar los tipos de interés. Y es en ese momento en el que los mercados hacen, yuhu, fiesta otra vez. Y volvemos a empezar otro ciclo de, vamos a inyectar dinerito en el mercado para que la gente vuelva a estar contenta. Y volvamos a hacer otro cambio de riqueza en el tiempo, otro ciclo de mierda que nos comeremos. Pero, pero, pero, estamos aquí para aprovecharnos de eso. Donde fueres, haz lo que vieres. Ostras, yo quiero ser millonario, pero no lo hago lo que hacen los millonarios. Es que me da mucha pena que la gente pierda dinero. Ay, ya, nos ha jodido. Pero es que esa es la realidad. Entonces, tienes dos opciones. O lo aceptas. O, o, o te sales del mercado. No, yo es que no compro este valor porque... ¿Vale? Dejado de gilipolleces y vamos a lo que, a lo que estamos aquí. Lo que estamos aquí es para esto. ¿Vale? Eh, digo, eh, digo, no sé, se me ocurre. Entonces... Todo esto, todos estos pasos que he dicho de subida de interés, eh, eh, tiene que haber, pues no sé si, si tendremos una, un estancamiento de, del, del Producto Interior Bruto, seguro que es, será al carajo, y más con lo poco productivos que somos aquí en España. Eh, todo lo que tenga que pasar pasará, nos tenemos que fijar en los mercados americanos, no en el europeo, Europa está dormida todavía, o sea, está esperando a ver si en julio suben 0.25 los tipos de interés, después mirarán con lupa a ver si ha pasado algo o no ha pasado nada, y luego ya veremos si en septiembre volvemos a... o sea, eh, estamos a gilipollas con la que nos está cayendo encima, ¿vale? En Estados Unidos han dicho, no, no, esto hay que solucionarlo lo más rápido posible y vamos a ver si para la próxima primavera, fecha que coincide con un año antes del jardín y podemos meter chicha aquí, chicha aquí, ¿vale? Copón, pues eh, que yo lo que quiero es que estemos preparados, que esta cartera, que tengo aquí todos los apuntes para, para hacerla entre todos, la hagamos y... Eh, hayamos comprado lo mejor posible para que nos rinda a todos lo mejor posible y mi gente esté ganando dinero, que es a mí lo que más me gusta del mundo mundial, os lo puedo asegurar. Eh, bien, entonces, dicho esto, dicho esto, esto quiere decir que, eh, joder, que no, que negro es que negro me lo has puesto en un momento, falta mucho, eh, sí, sí, falta, falta. Pero vamos a tener rebotes, vamos a intentar aprovechar esos rebotes. Eso no quiere decir que no podamos aprovechar esos rebotes. Eso no quiere decir que no podamos entrar en cortos. Entonces, ahora mismo, igual que eh, muchos recordaréis, alumnos y gente del Ib, que decía, en tiempos de largos no se hacen cortos. Pues en tiempos de cortos no se hacen largos, se hacen pocos largos. Pero sobre todo, lo que hacemos ante un rebote, vamos a irnos a Bitcoin que es lo que nos interesa. Bueno, me interesa Ethereum también bastante y casi, casi está, está teniendo mucho mejor rendimiento que Bitcoin. Eh, sí, sí, hay gente que me dice, Joder, no, no, ahora lo vais a ver. Ahora, ahora lo voy a mostrar en un momento, ¿vale? Porque como tampoco hay mucho más que ver en las altcoins y demás, vamos a ver eso porque creo que es súper importante para que estéis a, a, atentos, ¿vale? Eh, mi estrategia ahora en estos momentos, ¿vale?, aparte de las compras que hago a más largo plazo para swing trading, para rebotes más largos, es, ¿rebotamos a 32 y tal o a 35? Lo que sea, donde vayamos a rebotar? No lo sé. Entro en corto. Volvemos a hacer otro suelo. Volvemos a rebotar. Entro en corto. Mientras los mercados no me digan que en un momento dado pueden tener fuerza... No quiere decir que no coja largos, ¿vale? Porque, a ver, eh, es que... es que mmm, no lo puedo evitar. Yo sé que a muchos de vosotros os pasa, pero es preferible en tiempos de cortos coger tu cortos, igual que en tiempos de largos coger largos. Vamos a ver si la vela del día de hoy es capaz de abrazar o, o bueno, de, de decir algo y romper mañana esta zona. Tener una vela de escape que nos lleve a los 32 y pico, eso estaría bastante, bastante bien. Y ahora vamos a ver Ethereum. ¿Por qué digo que Ethereum... Uh, está muy por encima de Bitcoin, pero muy mucho muy mucho, mirad um, esto es Bitcoin vale pa, pa, pa, pa. se fue a los 25.432 aproximadamente, vale aquí, fecha espérate espérate, espérate. fecha, ha, ha, ha tocado el precio de 27 de diciembre del 20 ¿Vale? Ahora mismo, de hecho, está en precios de el 3 de enero. Vale. Vamos a Ethereum. Ethereum, para llegar a eso, 27 de diciembre del 20. Tendría que bajar a 730. 20 dólares redondeando. Entonces, ¿cuál tiene mejor desempeño? Con mucho, con mucho y con mucha diferencia, Ethereum. ¿Vale? ¿Cuál posiblemente va a tener mejor desempeño también en la próxima cripto primavera? Ethereum. ¿Eso quiere decir que tenemos que tener menos Bitcoin? No. Eso quiere decir que Ethereum pues, nos puede dar una buena chicha. Ya está. ¿En qué basas la, la cantidad que tienes dentro de tu cartera? En la dominancia. Si Bitcoin tiene... Pues no sé, ahora mismo cómo está. Ethereum está rondando siempre el 20, ¿veis? Un 19 17, un 20%. Pues un 20% de mi cartera será de Ethereum. Eh, tenemos Bitcoin que está rondando el 45%. Pues aproximadamente 40-45% de mi cartera, más o menos 50, posiblemente, será de Bitcoin. Entonces tengo un 70%. Todavía me queda un 30% de ese 70% que dedico a Hall para meter más chicha. ¿Qué más chicha tenemos? Pues yo que sé, por ejemplo, BNB. BNB, que tiene una dominancia del 3,93. Un 4% para BNB. Anda, pues a lo mejor tengo que meter un 4% de BNB en mi cartera. Y es así. ¿Cómo puedo conformar una cartera? Por lo menos con las principales, que, que sé la dominancia que tienen. Mirad BNB cómo se está disparando. Es decir, de toda esta zona, fijaros cómo desde la primavera del 21 ha estado haciendo una zona lateral, un canal lateral. Ahora está intentando ir a la parte superior de ese canal lateral. ¡Ostras! Y su precio ha bajado. ¿eh? Y sin embargo su dominancia sigue subiendo. ¿Qué va a pasar cuando esto vaya para arriba? BNB se va a disparar. ...pero esto... ...hay gente que dice... ...yo confío en no sé qué... En criptomoneda... altcoin. ...no confíes... ...porque tú no... no ...o sea... Eh, ...tú eres inversor... ...no estás... Eh, ...rezándole a... ...alguien... ...vale... ...no tengas fe... No, ...no, no, no, no... ...es decir... ...el proyecto puede salir adelante... ...el proyecto está basado en algo... ...hace algo... ...soluciona un problema... Lo más importante en, en, en blockchain es solucionar un problema, claro, de las, de las yo qué sé, Amazon. ¿Amazon soluciona un problema? Pues claro que sí. Ostras, por eso triunfa, porque soluciona un gran problema. Yo las cosas que pido Amazon, que pido mogollón además, de vez en cuando, eh, me soluciona un problema, sobre todo un problema de transporte. Me tengo que gastar una pasta, y más como está como está ahora la gasolina, y, y, y en tiempo, y en... ¿Me lo llevan a casa? Es que eh, gastarme el dinero en diésel, gasolina tal, no sé qué, para un jodido cable USB, no tiene sentido. Y luego resulta que quiero hacerlo en un comercio de aquí y dice, no, es que el gasto de, de, de transportes es tanto. Ya, ves pues, que en Amazon tengo una tarifa plana que se la han montado muy bien. Tiene un modelo de negocio que funciona. Pues ahí es donde tenemos que ir, en blockchain. ¿Genera algo? Sí. Eh, ¿Puedes dar beneficio a largo plazo? Sí. Para adelante. No confío en... No me gusta. Ah, es que me cae muy bien. Y el simbolito me encanta. ¡Cómo mola el símbolo! Es muy bonito. Y la web, fantástica. Había uno que tenía una web fea de narices. Pero fea, pero mal hecha. Y fea, yo, por abrir la boca, claro. Me, me pegaron un zasca que flipé yo, joder, es que tu web es un poquito tal. Digo, ya, es que yo lo que hago son cosas que funcionan, no cosas bonitas. Para hacer cosas bonitas ya estás tú. Y es verdad. Efectivamente. Cosas que funcionan. Me metió, me, me, me metió la lengua, pero bien. En fin. Entonces, estaros atentos a estas cosas. Y también a este otro cabroncete que tenemos aquí, al títer vale Está ahí en 5.95, la dominancia del títer, que hay que tenerlo muy en cuenta, está haciendo un retroceso a esta zona de máximos, vamos a ponerlo, bueno, más o menos aquí, toque, toque, toque, esta, esta zona que tenemos aquí completa, en la zona de 5, pues bueno, a ver si bien retrocede ahí y podemos tener ahí un, <ríe> un poquito de, de respiro, un, poquito, un respirito, ¿vale? Eh, vamos a dejar esto en, en el Títer, perdón, en el Ethereum, que es donde tiene que estar, porque es donde yo lo tenía, pero ¿en cuál de ellos? Eh, aquí. Sí, aquí. <ríe> que mis soportes y mis cosas de Ethereum me gusta tenerlos. Eh, tengo mis pestañas, tengo aquí un montón de pestañas abiertas y bueno, pues ahí estoy volviendo loco. La dominancia de Bitcoin vino, se apoyó y bueno, otro pues para arriba va arriba, si sube la dominancia de Bitcoin y Bitcoin nada más, ahora está subiendo, pues se imagino que las altcoins pueden sufrir un poquito o no, no tiene por qué, porque muchas veces hemos visto que Bitcoin le da por subir, sube su dominancia, pero las altcoins también suben, aunque suben en menor medida, vamos a ver ahora cómo está en el total market, subiendo un poquitito, a ver si es capaz de abrazar también esa vela, y nos vamos a, a intentar ir a por esa EMA20, hoy tenemos un subido en el oro importante, había gente diciendo, ay, el oro, ¿cuándo va a subir? Pues ya está, empezando a subir, vale, Cualquier respiro en el mercado también le da un poquito de aire al oro porque está la cosa un poquito complicada y ha habido un par de días que, que ni metales preciosos ni nada, ¿no? O sea, están muy raras las materias primas. Eh, bueno, un poquito el trigo ahí sigue está bien, pero... Está un poquito raro. ¿Veis que estamos, hoy estamos súper verdes? Hasta, hasta Coinbase, un 11%. No sé la gente que tiene pasta en Coinbase y la está sacando o qué. Pero, ojo, oh, a, si, a ver si les obligan a separar bien el dinerito de los clientes del de la empresa. Porque el tema este con, el de, con las criptomonedas han cogido una cosa muy fea. Que es coger directamente tu dinero como si fuera en un banco. Y, y no es así. No es así. vale Entonces, bueno. El oro ahí pegando su subidita los futuros del oro también y bueno, pues todo, hasta Zoom ha subido un 8%, ahora nos vemos en Zoom, chicos eh, los alumnos, ¿vale? Bien, eh, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, tenemos a BNB aquí subiendo 306 pavetes, pero esto está comprado en... Bueno, yo compré en 225 un poquito, no compré más abajo la verdad, me hubiera gustado poder comprar un poquito más, pero bueno, da igual eh, vamos a ver si vamos a seguir bajando o si desde aquí ya empieza a formar un canal horizontal, no lo sé Boson Protocol, que también lo habéis dicho por ahí, nadie ha pedido block, 18%, está subiendo el block hoy, madre mía, por cierto, qué bestialidad. Eh, bueno, pues aquí hay unas cositas que están bajando por aquí, de las que habéis pedido... Mmm, nada, poca cosa. Luna, mira, está bajando un 2,70, ah, poca cosa. Así, ah, a ver si rebota, oye, esos pavetes que tenemos ahí nos dan algo más. <ríe> eh, Pond, One earth OGN... ...buena cosa, GN también... ...Walton Chain también... ...y eh, e Block... ...veis, 20%, 2, 17, 16... ...cadena... ...cadena, a tupe cadena... Oh, oh, oh. volviendo a entrar a zona de compra... ...a ver si rebota... Eh, ...yo abogo más por un doble suelo... ...pero bueno, ya veremos a ver lo que... esto ya sabéis, el mercado hace lo que quiera... ...y lo que quiera hacer en cada momento... ...como dependen de Bitcoin... ...nos tenemos que, que fijar más en Bitcoin... ...pero subidas eh, generalizadas... Y yo vuelvo a repetir, estos rebotes son para eh, vender, ¿vale? Yo es lo que creo, luego ya... Yo es lo que hago, lo que creo y lo que hago. Si tengo alguna, pues tengo un compound, tengo una serie de cosas, ¿vale? Que si no baja más, no voy a comprar, si se hunde el mercado, compraré más. Pero de esas, esas guarrerías, ¿no? Eh, porque luego aparte de, de, estas, de estas cosas que tenemos, pues también tenemos algún trade abierto antiguo, eh, tenemos... Yo tengo ahí en Metamask pues, guarrerías que he comprado que son para dentro de dos o tres años, depende, o de un año, ya veremos. Eh, cosas así, ¿no? Eh, hasta que no haya un rally, todo eso que tengo ahí de guarrerías, pero eso son guarrerías, eso es otra historia, no tiene nada que ver ni con el hall ni tal. eso Con eso digamos que utilizamos las... La, la calderilla, la sobra, pues lo compras ahí, pero luego esa calderilla, esa sobra, muchas veces son las que te sorprenden y dices, ostras, eh, vaya pepinazo, ¿no? Eh, en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, pues algunas sufriendo un poquito. Vale, tenemos un poquito de rojo, pero tenemos también bastante verde. No con demasiados beneficios, pero a partir de aquí sí empezamos a tener los cortos de Bitcoin. en Un 631, bueno, no, no es nada. Eh, Riff, que alguno lo ha pedido por ahí diciendo: Venga, tenemos que meter Riff ahí en, no sé, yo, un valor que ha perdido su mínimo de salida eh, y que está en 16 satosis. Meterlo en una cartera puede ser un. Y es, de hecho. Eh, un, una fantástica idea, eh, pero para mí vale muy poco. No lo sé. Mm, no sé si va a llamar a suficiente la atención, no sé qué seguimiento tiene de, de su red de gente. Aquí tuvo mucho boom, pero no hay no hay volumen. Esta vela este, verde que, que hizo aquí, sí, pero bueno, claro, es que no sabes si realmente es un pampeo, si esto va, no sé. Eh, valores así con, con 16 satosis, yo no, no, no, no entro en ellos. Y, y me parece que es un buen proyecto, pero eh, lo que os digo, no tenemos fe en un proyecto. no nos Lo que dice el mercado sobre ese proyecto es al final lo que importa. Y sobre todo, eh, si está generando algo, si está solucionando de verdad un problema y no tiene competencia, ahí hay mucha pasta. Eh, bueno, y bueno, poco, poco más que añadir, porque bueno, tenemos aquí un 23%, XVS, OGN un 17%, Walton un 15 contra IMDA, también un 12.65 contra Bitcoin. Bien. No es que sea una auténtica barbaridad, una gran recuperación, pero por lo menos es un eh, micro rebote. El importante, el rebote que nos interesa es este, es el de Bitcoin. Bitcoin en 4 horas acaba esta vela, a ver si es capaz de romper esta zona que tenemos aquí, eh, ya tuvimos eh, este toque, tuvimos este toque que salió y nos vino para abajo, otro toque, y vamos a ver si ahora somos capaces de romperlo y e irnos por lo menos a esta zona de máximos, zona de 32,600, y bueno, tenemos ahí 32,900 más marcados, a ver, si, a ver si es capaz de romperlo, si no, pues ya sabéis, si no podemos, pues tendremos que irnos más abajo a buscar más dinerito, ya está, ni más ni menos, pero ya estamos preparados para eso, así que bueno, mi intuición femenina me dice que. Me dice que vamos a romperlo, fíjate. Me dice que vamos a romperlo. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.